Señor IES, el reglamento digo como proceda, pero yo he hecho una propuesta, Fem una, si propongo el siguiente, que intervengan de menor a mayor y te tancar el debate, si te una réplica. pues entonces, eh, el señor Stein del grupo Podemos fijará la posición del su grupo, después el grupo Compromís y después el grupo Socialista para tancar te la réplica. Con vuestro apoyo. Otro gracias. Yo, bueno, buen día. De manera una miqueta de silencio. Y ya sé que sí. son unas horas ya largas, pero de manera un poco de silencio. Yo no sé si voy a estar a la altura lírica de, del señor Sotomaría. Eh, la reforma de la ley electoral junto con la supresión de, de los beneficios, de los privilegios de, de la clase política, eran siempre las primeras medidas que aparecían en las listas de propuestas del 15M. Esto en un contexto de grave crisis económica y social. Lo que ponía de manifiesto que lo que se pedía no era una revisión puntual de, de una ley en concreto, sino que se percibía una crisis de representación. Eh, condensada en el lema de no nos representan un lema que funcionaba en dos sentidos primero, denunciando un monopolio de un bipartidismo que en las cuestiones fundamentales estaba bastante parejo y en segundo lugar, hablando de una lejanía de esos partidos políticos y por tanto de las instituciones con lo que pasaba afuera por tanto eh, esta percepción iba a ...justo a lo que veníamos entendiendo por democracia... Eh, ...como esa cosa que ocurría dentro de los parlamentos... ...atacaba justo a lo que veníamos entendiendo por participación... ...como eh, eso que hacíamos cada cuatro años... ...poniendo un papel en una urna... ...y atacaba justo a lo que veníamos entendiendo por, por política... ...como esa cosa que hacían los políticos... ...y de la que había que mantenerse alejada, ¿no? Eh, de esta forma, la reforma del sistema electoral... ...también en clave valenciana... ...tiene que dar respuesta a estas demandas en clave democrática de la sociedad que no se pueden fundamentar en una reforma puntual de una ley y por eso entendemos que, que, se, que se retire y, y estamos de acuerdo, sino que debe incorporar elementos de participación directa y de, y de participación política de democracia directa, tal y como recoge nuestra Constitución en, en su artículo 23, que no agote el debate en la propia, en la propia ley electoral. ...y que cumpla con lo que ahora entendemos como democracia... ...ahora entendemos como participación... ...y ahora entendemos como política. El problema es que cuando se han hecho amagos de reforma... ...tanto electoral como autonómicamente... ...se han hecho desde esta visión limitada... ...y además desde lo que en jerga politóloga... ...se conoce como gerrymandering, ...en términos más llanos... Eh, ...hacer un cospedal. Es decir, reformar la ley electoral teniendo en cuenta lo que te beneficia a ti como partido y no teniendo en cuenta las demandas de la ciudadanía. Por tanto, pensamos que ahora tenemos la oportunidad, por, un, por medio de un debate amplio, con una fundamentación técnica y con una participación ciudadana constante, de evitar los conflictos que naturalmente surgen cuando uno es a la vez juez y parte de una decisión. Es decir, cuando los políticos son los legisladores y los legislados. ...que no lo hacen en favor de lo que la sociedad demanda... ...sino en lo que les favorece en función de su interés propio. Eh, por eso pensamos, ¿estamos de acuerdo? La, eh, en gran parte de los mínimos que establecía, si, si los entendemos así... ...y aunque se tocan cuestiones con las que todos podemos llegar... ...a determinados acuerdos, como es eh, disminuir la barrera... ...como es desbloquear las listas... ...pero que habría que entrar si los objetivos son, digamos... Mejorar la proporcionalidad y acercar a la vez representantes a representados, quizá podríamos estudiar un modelo mixto, es decir, un modelo en el que parte de los representantes se elijan de forma directa, digamos, quizá podríamos usar un método comarcal, quizá la mitad, quizá un tercio, tal y como reconoce nuestro propio estatuto, y también eh, que el resto fuera en una, digamos, una circunscripción autonómica general. Pero claro, todos estos temas, digamos que tenemos que debatirlos con la suficiente fundamentación, eh, con la suficiente participación, de forma que evitemos los conflictos de interés que surgen al tratar cuestiones que nos afectan directamente. Eh, por tanto, aceptamos la visión de Ciudadanos, aceptamos que retiren la propuesta y nos vemos en la comisión. Muchas gracias, señor Stein. Para fixar